¿Cómo sí, muy bien. Sí, estamos en una ronda de No Te Ayuno y es el turno de Charlimón. Exactamente, para hablar justamente con José María Muscari de Plagio. Epa. Ah, es la obra que tiene... En realidad es muy disruptiva. Hay eh, ocho personajes, podemos ponerlo Exacto. de esta manera. Uy, estamos viendo en pantalla. Exactamente. Y en uno de esas duplas está Telma Fardín sí. junto mm. al señor Bordón. Que debutaron anoche. Que debutaron ah, anoche. Otro ¿Cómo lleno. está Telma? No, extraordinaria. Eh, la verdad que lo que está pasando en general con Plagio está bueno. Buenísimo, ahí estamos viendo imágenes porque son eh, cuatro parejas que vos tenés la posibilidad de elegir qué pareja ver. Claro, ahí vemos Diego el... Ramos y Nico, Nico Pols claro los martes y miércoles. Pero es el mismo argumento los cuatro. Es no, la misma obra. es la misma obra. La misma obra. ¿En la misma ah, obra. La misma ah, obra Esteves y Malena Solda están los viernes, sábado y domingo. Sí. Esther Goris y Nicolás Riera los viernes y domingo. Mm. César Bordón y Telma Fardín, como bien dijiste, debutaron ayer y están los domingos. Exactamente, y lo que está buenísimo es que la misma obra de alguna manera se modifica uh -huh. de acuerdo a la sexualidad, al género y la historia empieza a cobrar otras aristas es una historia de amor entre un presidente o una presidenta que están a punto de asumir, que están muy altos en las encuestas el día que cierran su campaña, el viernes del domingo que se vota uh -huh. y su asesor o asesora política de toda la vida Epa. que tienen una relación oculta en este caso es ¿Quién Farid? tiene la reparada? porque esto no. está inspirado en algo sí, claro, claro. Se está inspirado en algo otra vez. Estoy tratando de sacar de qué gobierno... En realidad, extraño. cada Entonces, una de las versiones podrían estar inspiradas en diferentes. Pero a la, a la vez la obra hace un montón de preguntas que, por ejemplo, en las duplas que tienen que ver con lo gay, está buenísimo porque cuando ves a Inés Esteves en la mitad de la obra, que es una presidenta casada con hijos y en la obra te empezás a dar cuenta que lo que la une a su, as, a su asesora es la relación que tienen ocultas, también se empiezan a abrir un montón de preguntas que trascienden la obra. Por ejemplo... Una presidenta en la Argentina podría llegar a ser electa si declara públicamente que está enamorada de otra mujer. Claro que sí. Quizás lo decimos de la boca no, para afuera, pero claro. se sucedería. Se le complicaría. La mayor cantidad de las personas ¿Qué la votarían. Que se le complicaría. ¿Qué le Porque. ¡Wow! Te invita a pensar, sí. aún hoy te invita a pensar. La dupla de Diego Ramos con Nicolás Pols sí. Pasa exactamente lo mismo. Claro. La dupla de Esther Goris con Nicolás Riera, que está casada y ella, cuando él le plantea quiero que esto se sepa, ella dice ¿vos crees que la gente me votaría si yo salgo con claro. una persona que tiene... claro Eso, eso lo ven los decisión? asesores, claro. y se manda a encuestar acá, ahora, acá ¡Ay Dios! Que, Dios. Que, el amor Que clarificar, ¿se acuerdan? Lo de Alfonsín con su mujer sí. que estaban divorciados sí. O, o sí. es un poco como lo, lo que lima. dijo Levina, es una estupidez sí. pero igual pasa Llamarla, ¿te no? pero, fa, pero pasaron sí, pasa. de lo de Alfonsín 40 años las bueno, cinco, no tiene Pero con todo respeto no todo es Palermo, el país es otro Claro que sí Ahora, digo, para Telma fue una función muy específica muy especial. Más especial. allá del estreno porque fue, se dio dentro del marco de la semana sí. donde mm. existe un revés judicial para ella con respecto a, a Dartes y Brasil. La absolución, claro. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo tomó ella? ¿Cómo reacciona el público cuando la ve? A ella? Bueno, lo primero que pasó es que el teatro estaba repleto, eh, así como hay un montón de gente que quizás funciona como haters alrededor de lo de Telma, también hay mucha gente que la apoya uh -huh. y para mí lo que está extraordinario de la participación de Telma en la obra vale. es que independientemente, ¿no? digamos, pensando lo de Telma como un ejemplo más social, ¿no? Lo extraordinario para mí es poder ver a una persona en su trabajo más allá de la circunstancia Bien. de la vida personal que está pasando, ¿no? Te puedo separar porque estaba un poco politizado el tema. Sí. Cuando claro, se lleva al teatro obvio. no es bueno que eso pase. Sí, para mí está buenísimo porque su profesión es ser actriz, digamos. Claro. La, la gran... La mayoría de la gente no la conoce actuando porque la vio actuando de chica claro, sí. y estuvo mucho tiempo fuera del país. Sí.